De alguna manera lo fuimos adelantando y hoy estamos eh, confirmando que va a haber una convocatoria para el día jueves a las 7.45 horas para los gremios del sector docente, eh, esperando de alguna manera que, que finalicen las medidas de fuerzas que, que tienen dispuestos hasta el día miércoles, eh, de forma tal que el jueves a primera hora vamos a estar realizando la, la reunión paritaria. Bueno, allí también desde la semana anterior vinimos señalando que, que la idea con, con los gremios eh, era formular una, una propuesta, que es una, una propuesta que, que entendemos que va a tener una, una mejora respecto de la, de la inicial. Con esa, con esa vocación van a llegar los paritarios del Ministerio de Educación y del, del Ministerio de Economía a la, a la convocatoria esta que estamos anunciando. También para, para los otros gremios a la brevedad vamos a estar eh, comunicando las, las fechas y los horarios para las, para las reuniones paritarias. Eh, allí, digamos eh, además de la cuestión que tiene que ver con lo, con lo salarial, eh, estamos trabajando otros reclamos importantes. Eh, particularmente aquí corresponde mencionar todo lo que tiene que ver con el, con el personal transitorio o contratado de profesionales de la salud o de los que se encuentran en el escalafón de la, de la administración central. Allí bueno viene eh, habiendo un, un reclamo y un planteo por parte de los, de los gremios. Estamos con las áreas técnicas correspondientes, analizando la cuestión para tener una respuesta para ello también, de forma tal que eh, ni bien tengamos eh, alternativas para, para este planteo, vamos a estar a la brevedad anunciando la convocatoria para tanto para la Administración Central como para, para profesionales de la salud, eh, la idea también es hacerlo en forma inmediata.